Son las 3 horas con 26 minutos, vamos a una noticia lamentable, un accidente que se ha registrado en un vehículo de la gobernación de Chuquisaca. Lamentablemente dos periodistas perdieron la vida, existen tres personas heridas, se realizaba una cobertura dentro de este viaje que se realizaba en el departamento de Chuquisaca. Ahí en la televisión lamenta este accidente y también se solidariza con las familias, con las familias de los fallecidos. Un accidente de tránsito en Chuquisaca deja dos periodistas fallecidos y cuatro heridos en la ruta sucre alcantarí es, eh, El primero es un paciente de 37 años, eh, quien era el conductor, o quien es, mejor dicho, el conductor, de nombre Juan Carlos eh, Ríos, él presenta politraumatismo, y tres eh, compañeros eh, periodistas, eh, quienes eh, responden al nombre de Luis Miguel Peñaranda Marín, de 32 años, ...Edgar Marín Peñaranda de 52 años, ambos se encuentran con diagnóstico de policontusión... ...es un estado no muy grave, pero sí están muy golpeados y lastimados... ...que tienen que estar en observación mínimamente 48 horas para ver la evolución... ...y una última paciente de 38 años eh, que responde al nombre de Katia Choque... Eh, ...la misma está con un diagnóstico de traumatismo encefalocraniano moderado... Eh, tiene algunas otras contusiones eh, severas, está siendo ella evaluada, es la que mayor cuidado requiere en este momento. Los periodistas se dirigían en un vehículo de la gobernación de Chuquisaca a cubrir una actividad por el Día del Árbol, sin embargo, estos nunca llegaron a su destino. Tendríamos que hacer la investigación correspondiente no para que si, si hay esa posibilidad de hacer la, la responsabilidad o no, pero mientras yo que ahorita no puedo decir si estaban yendo atrás o no estaban yendo, yo no lo, yo no lo he visto. Entonces. Por su parte, la Federación en la prensa de chuquisaca lamentó el deceso de los periodistas y exigió a la gobernación brinde una explicación sobre las condiciones en las que fueron transportados los periodistas.